Un enlace por el chat. Pues resulta que al terminar la discusión sobre el capítulo 3 del libro Diseñando el futuro, le he enganchado a Mateo porque teníamos un acuerdo previo de hablar del tema de traducciones. Jay, Jay se, ha, se ha levantado la mano y dicho: Yo también quiero ayudar. Y luego le he dicho a Dani: ¿hablas inglés? Y Dani dice que sí, así que les he enganchado las tres. Pili, si te quieres quedar, pero tu inglés, ¿a qué nivel está mi alma? Eh, yo el inglés lo pronuncio bien pero no, no lo controlo pues si quieres quedarte para saber es una pero... de, de, de practicar ¿eh? me, me voy a salir porque mi estómago ya me está ah, okay. vale. está gritando venga, un beso grandote bueno, nos vemos, hasta luego vemos, Cariño, chao ok uh, voy a compartir mi pantalla para que se quede grabado pero he pasado el enlace para que. A ver, ¿cuál es el compartir pantalla? ¿Estoy compartiendo pantalla? Yes. De eh, verdad. Nunca me acuerdo de una semana para otra. Vale, ¿me pueden decir lo que ven en, en mi pantalla ahora, por favor? Ven al. Linguistic Team International Forum. Perfecto, ok. Esto es el foro donde trabajamos todos los que hacemos las traducciones para el equipo lingüístico Linguistic Team International que es el equipo que oficialmente traduce material para The Venus Project y para The Zeitgeist Movement y también a veces para cosas de afuera que nos resultan muy interesantes. Entonces, como esto es para el, el, el idioma español, voy a scrollear para abajo porque es muy grande el foro, es una bestia el foro. Pero hay una sección que es justamente solo para español. Ups, entonces a ver si me encuentro. Entonces... De esto, es solo, ¿Esto es solo Proyecto Venus y, y... O sea, esto es gente del Proyecto Venus nada más? ¿Y Sightage Movement? Sí. Estos, y okay. estos son todos los idiomas que están trabajando en, en esto Todo lo que he scrolliado para abajo, para llegar aquí al Spanish. Hay muchos idiomas. Sí. Muchos idiomas. Algunos son más activos que otros, evidentemente. Bueno, voy a picar aquí y abro lo que es la categoría para español, castellano, Spanish, Castilian Team. Arriba hay... Uh, seis o siete carpetas o archivos de cosas generales, cuestiones, discusiones, etcétera, información para nuevos colaboradores, uy, tenemos a alguien ahí nuevo que yo no me había visto antes, una pequeña parte so sobre ortografía y gramática, el equipo técnico, um, proyecto equipo de doblaje, enlaces de interés. La mayoría de estos están totalmente muertos. Entonces vamos a... Vamos a ir un poquito más abajo y tenemos cuatro categorías son, que son los que traducimos, va, donde, donde trabajamos. El primero, equipo de traducciones. Vamos a picar aquí. Y aquí tenemos arriba de todo los announcements que son globales y son sobre proyectos especiales, como por ejemplo la traducción de The Best That Money Can't Buy, que está en su octava edición. Um, Uh, bum, bum, bum, una consideración sobre el preskit uh, y, y cosas que hay que... Um, son anuncios generales para todos los equipos. Entonces estos los pasamos y aquí vais viendo los diferentes vídeos que tenemos todavía para traducir o en proceso de traducción. Uno de estos es una, un vídeo diferente. Este lo estáis viendo en rojo porque lo he, lo he eliminado porque estaba repetido. Y yo lo sigo viendo, pero vosotros seguramente... Joseph y Jordan B. Peterson. Sí. Oh, ah, lo es, estás debe viendo. Estar, bueno, debe estar, no lo he visto, pero debe estar bueno con estos dos personajes, Sue. <ríe> lo has visto, pero no es hablando con él, sino es, son Peterson y Zizek. Y sí, Peterson sí, está claro. haciendo una crítica de ellos. Pero eh, tú Peterson. lo ves a través de mi pantalla o en el enlace que te mandé? Yo estoy viendo todo lo que tú estás haciendo, su Ok, vale, porque esto lo veis en mi pantalla porque soy admin, pero en, cuando lo ves por el enlace que os envié, no lo verán, porque lo eliminé, porque está doblado, está duplicado aquí. Yo lo abajo. estoy pudiendo ver en tu pantalla, Sube. Ajá, okay. Bueno, entonces, cada uno de estos es un vídeo, ¿vale? Aquí, el primero de todos, vamos a abrirlo, se llama We have the resources, tenemos los recursos y este hilo es perteneciente específicamente a este vídeo. Todo lo que ocurre... Si, ¿Quién lo está trabajando? En ¿Sí? Eh, lo que pasa es que yo no estoy viendo tu pantalla, entonces me pierdo un poquito. Ahora creo que... Ya, ya, ya. Listo, ¿Cómo? gracias. ¿Ya ves mi pantalla? Sí. Ok, vale. Ok. Entonces, esto es el, el, el hilo correspondiente a, a este vídeo en particular. Y cada vez que alguien empieza a trabajar en ello, o tiene una pregunta, o una duda, o algo que quiere comunicar sobre este, este vídeo en particular, se abre un, un, una, un, una pregunta o un comentario y se, se, así se registra todo lo que está pasando con el vídeo durante el tiempo de trabajo. Y en el primero de todo, en el primer uh, post de todo, está el Working Location, ¿ok? Aquí clicamos y vamos a lo que comentó Matías antes, eh, Mateo antes, el, el dot .sub. Dot .sub es la herramienta que utilizamos para trabajar para los subtítulos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el vídeo, Jack Fresco, We Have the Resources. Vemos el vídeo. Aquí tenemos una información general sobre el vídeo. Y luego aquí abajo, Caption and Translate. Yo voy a tener que loguear. para que podemos seguir viendo lo que viene después vale, aquí eh, estamos pero ya estoy logueado aquí abajo las idiomas que está hecha está al 100% el inglés, está el portugal, portugués polaco y inglés en, al 100% vale uh, para traducir vamos aquí donde pone caption and translate y elegamos Elegimos el idioma que queremos aquí. Ups. Uy. Y hay también todas estas idiomas. No son estos no son todos del uh, linguistic team, pero ¿eh? estos son todos los, uh, las lenguas que tiene en dotsub. Vale. Llegamos a Spanish. Tenemos Spanish Latin American and Spanish Spain. Solemos trabajar en el Spanish Spain pero de la manera más neutra posible. Esto explico luego. Doy a Translate y vais a ver que la página se cambia. Si voy demasiado rápido para alguien, avísame. ¿eh? Avísame. Vale, aquí ves que tenemos el vídeo igual, con el título, pero estamos translating ya. ¿Y cómo vamos a translating? Bueno, <coughs> debajo del vídeo tenemos varias líneas. Primero tenemos el texto en inglés, el original en inglés. In the world today we have enough resources. Y aquí abajo click translate into Spanish. Aquí es donde trabajamos. Clicamos para entrar en la cajita y aquí escribimos en el mundo de hoy. Tenemos. A ver, hay vez... recursos. Suficientes, ups, suficientes, recursos. Hay como punto o algo al final. Me no falta hay... el de. Está todo bien así. Yo no alcanzo a ver. Está bien. No, no hay más. No hay más. Ok, pues entonces. Sí, creo que no hay más. Doy, doy al enter y veráis se guarda automáticamente aquí. En el mundo hoy tenemos suficientes recursos. Y me ha pasado a la siguiente cajita, donde traduciría To solve most human problems. Para resolver la mayoría de problemas humanos. Exacto, ahí escribiremos la traducción de este. Y así, cada vez que traducimos algo, se va guardando automáticamente el trabajo y te pasa a la siguiente cajita. Eso es fantástico, porque si tienes media horita, haces media horita y no tienes que recordar de guardar el trabajo ni nada porque se hace automáticamente. Si necesitas escuchar al vídeo, porque hay algo que... A veces encontramos un fallo en el inglés, entonces hay un sitio para, para decir, oye, que hay que arreglar el inglés, y va el del equipo de inglés y lo corrige, ¿no? Entonces lo escuchamos, a veces nos ayuda a entender el contexto mejor, o podemos leerle los labios a Jack, si tenemos, A veces pasa esto, yo he leído los labios a Jack para entenderlo a veces. Uh, y aquí al lado pues mira si llega su momento que tienes bastante trabajo hecho aquí hay para uh, destacar la, la primera línea que no está traducido hay un chequeo de gramática de, de ortografía y luego esto, esto para vosotros no hace, no hace falta porque esto son cosas de uh, Cuando, cuando has terminado bueno esto lo voy a quitar porque hay un chico que lo ha reservado este vídeo Um, cuando, cuando has terminado de trabajar y el vídeo está hecho, pues se viene aquí y se avisa en el foro, oye, ya terminé, o sea que al principio de empezarlo, alguien lo, lo reclama, este vídeo lo voy a trabajar yo, y cuando termina, se, se, se avisa, he terminado, ¿vale? Ahora resulta que justamente este vídeo lo va a hacer Adrián, que está en Venezuela y está limitado con su conexión a internet. Entonces, cuando tiene internet y tiene un ratito, se pondrá a hacerlo. Es un vídeo de dos minutos y medio, de todas formas. Así que no es un, un documental de dos horas. ¿okay? O sea, que no, no creo que tarde mucho en hacerlo. Está empezando con el equipo y, y necesito un poco de práctica porque no he hecho traducciones antes. Vale, entonces, pues esto es donde avisamos y donde trabajamos. ¿vale? Y aquí vamos a volver al vídeo. Y así ves... Yo he limpiado esta estantería, esta estantería donde está detrás de Jack, yo la he limpiado este, esta estantería. Esta es la casa donde yo quedé, aquí está la, a la mano derecha al otro lado de este muro, está la cocina. Y aquí, en toda esta zona grande aquí, que no se ve nada, eh, es donde parte de, la, de los tours se sienten aquí a, a hablar un rato. Vale, una cosa importante para saber de este enlace en particular el working location, el sitio del trabajo. Esto es como si fuera uh, la fábrica. No invitas a gente a ver un trabajo en progreso. Entonces, cuando el vídeo está completado, lo pasamos a proofreading. Yo lo cambio del, del foro, en el foro, del, del uh, equipo de traducciones. Ups. ah Yo, yo lo tra tra transfiero de este sector a la siguiente sector, que es el equipo de Uh, proofreading, pr primeras rondas ¿Ves? Tenemos un Primeras rondas y lo llevaría aquí Para que se quita de los equipos de traducción Porque ya está hecho Y entra en la fase de primeros proofreading Una vez que está terminado ahí Se pasa a la segunda ronda de proofreading Y de ahí ha publicado O sea que va por cuatro etapas Va por cuatro etapas Al llegar a nosotros Pero anteriormente Ha ido por la transcripción original en el inglés, dos o tres rondas de proofreading en inglés, la sincronización de los subtítulos con la voz, que es súper importante, y se hace hasta con el milisegundo y luego una ronda final. O sea que antes de nosotros ha llegado por cinco fases para que nosotros lo recibimos en las mejores condiciones posibles para traducir y no tener que perder el tiempo escuchándolo en inglés, Tres, cuatro, cinco veces. ¿Qué dijo? que dijo? No entendiéndolo, traduciéndolo mal. Nos lo dan para trabajar, ¿sabes? Entonces, cuando alguien termina esta fase y se avisa, yo bajo el, el archivo de la, de la traducción y lo guardo. Y luego cierro el acceso al, a la traducción. ¿Por qué? para protegerlo, porque una vez que está trabajado el trabajo de la, de la persona que lo ha hecho, el compañero que lo ha hecho o la compañera, se protege el trabajo y entonces alguien dice bueno, yo quiero hacer la prim primera ronda y yo les abro el acceso a ellos solamente para que puedan corregir lo que ven necesario cuando lo terminan me, aviso, me avisan y yo guardo también el archivo de esta traducción ah, ¿por qué? porque resulta que tenemos una app que se llama Diff Checker, y este Diff Checker lo que nos permite es... seguís viendo esto en mi pantalla? Sí. Ok, no se estoy sí, a... que Está muy trabado para mí. <risa> ok. Aquí tenemos en, en el color rosa, en el, en el lado de la izquierda se pone la traducción original y aquí al lado derecha se pone la primera ronda de proofreading. Y entonces, cuando le das a comparar, que hay un botón abajo para comparar, salta todas las, todos los cambios que ha habido. ¿Mm? Entonces, esta línea, por ejemplo, el 133, créeme, espero que tu infección se vaya. Realmente espero que lo haga. Y aquí se ha hecho, se ha hecho? Se ha hecho un espacio más grande entre medio de vaya y realmente he hecho un espacio más, más largo luego, que no sé por qué será, pero vamos a ver. Este, la, de, la anterior, los pone sobre la mesa, un médico muy sincero, y dice, y uh, la corrección ha sido los puso, en vez de los pone, ha corregido para los puso. Entonces, de esta manera, tanto el primer traductor y el, el que hace la primera ronda, Pueden comunicarse, oye, gracias, que me veo que he hecho virus files y tal, y he aprendido mucho. O también puede decir, ¿por qué crees que es mejor decirlo de esa manera y tal? Y así nos ayudamos mutuamente a aprender. Y luego, pues, una vez que está hecho el, la primera ronda de proofreading, se cierra el acceso a aquella persona, se da a quien va a hacer la segunda ronda. O sea que solamente la persona de la segunda ronda trabaja en la segunda ronda de proofreading. Y de nuevo podemos poner la, la primera ronda de proofreading, lo pondríamos a la izquierda, y la segunda ronda la pondríamos a la derecha. Buscaríamos las diferencias y veríamos si ya está bien o no para publicar. ¿Okay? Y todo esto, lo que pasa es que últimamente hemos estado muy muertos y yo no he hecho muchos death checkers, pero normalmente hago los death checkers. Um, entonces, una vez que está el, la segunda ronda, ya lo podemos publicar. Pero no de aquí, no de este enlace, porque como comenté, esta es la fábrica. Tenemos un repositorio de todos los vídeos repetidos con todas las traducciones acabadas. ¿Okay? Son 100% traducciones acabadas. Aquí en el Working Location podemos tener el inglés y el Polish y el, el francés o lo que sea al 100%, pero a lo mejor los húngaros solo tienen un 50% y lo tienen que chequear. Entonces, si soltamos esta versión, este enlace, estamos sacando igual el español bien y el francés bien o lo que sea, pero el húngaro está mal. Y si alguien de la idioma húngaro lo, lo ve, puede malentender cosas. Entonces, esto lo trabajamos, lo dejamos aquí. Y movemos la traducción al repositorio y yo lo subo a YouTube y a los Facebooks. Bueno, los Facebooks lo ponemos en la hoja para compartir y ya se puede promocionar, ¿no? Se puede compartir. Y este, como, ah, y bueno, y lo, lógicamente lo muevo de primeras rondas a segundas rondas a Publish Translations. ¿Ok? Vale, alguien, pregúntame algo. <risas> eh, ¿Cómo, entonces, cómo, ¿cómo me inscribo? Yo te había contado que yo había hecho ese proceso de preguntas del proyecto Venus. Uh -huh. eh, no sé si tiene que ver o aquí simplemente creo una cuenta. Pero tú, tú vamos a ver, ¿dónde hiciste? Dónde fuiste a través del foro o fuiste a través de la página web para las transcriptions? La de la página web. Ok, esto es otro proyecto. Estas son las transcripciones de eh, las conferencias estas que eh, tú tienes, los CDs. Eh, o no sé si tienes un pendrive, un DVD, pero los, las conferencias estas clásicas que están transcribiéndolo al inglés para luego tenerlo en formato para presentar a la, a la academia y cosas así. Y también para hacer estudios con uh, investigadores para confirmar o, o no confirmar las, las cosas que decía Jack sobre el comportamiento humano y todo esto. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, es otro proyecto. Y aquello va a través de um, el, la web. Esto es lo que yo te he explicado ahora, son las, uh, los vídeos. Hay otra herramienta para texto, pero texto, hay poco texto para hacer en estos momentos. Tenemos muchos vídeos. En la parte, en el foro de equipo de traducción, hay, no sé si queda un vídeo de, de TVP y no sé cuántos de TZM. Luego en el Proofreading Team, las primeras rondas, hay algunos de TVP Vamos a ver. Uy. a ver. Jack Fresco, The Great Depression. Uh, un mundo que vale la pena imaginar. Hay varios trailers también de esto. Luego hay uno de Jack que es Free Will, Cause, Influencer, Background. Luego hay dos o tres de, de Peter Joseph. Luego hay algunos de la, del evento de centenario de Jack, o sea, de hace cuatro años. Luego unos vídeos cortitos de Energy Space. Hay varias cosas aquí que necesitan su primera ronda y en la segunda. Perdona, ¿no? eso sí. eso que estás mostrando es de para el proyecto que nos estás comentando o es el de la página web. Lo que pasa es que no no puedo ver es tu pantalla que, bien todo este trabajo. Esto es para los los vídeos. Lo que tú estás las transcripciones son eh, es un proyecto aparte. Son los DVDs. Optimum Tools, Human Behavior, Competent Democracy, Automation. Okay. Estos son otro proyecto. Y se escucha el inglés y se escribe el inglés. Esto es no, no se traduce. Es escucharlo en inglés y transcribir lo que dice en inglés. Y tienen su manera de trabajar. Esto es para el material que compartimos con todo el mundo. Los vídeos, algunos sí. largos, otros cortitos, los documentales, etcétera, etcétera. Sí. Esto es el Linguistic Team que lleva... 11 años creo que ya llevamos con el Investing Team. Somos el primer equipo que se formó y somos, eh, tenemos, bueno, ahora no sé tanto, pero éramos el único equipo que tenían, teníamos un enfoque sistémico. <ríe> Entonces, okay. estos, estos son los vídeos. Pues bueno, como porque si me parece chévere, por ejemplo, eh, videos que sean de pronto cortos como para coger el hábito porque si cojo algo muy largo yo me conozco y, y a veces no no continúo entonces de pronto sería bien pues como eh, Meterme en este proyecto entonces pues como cómo haríamos para, para inscribirnos y eso vale pues tienes que hacer un, eh, una cuenta en el foro y entrar en la parte español ahí te pasé la, el enlace acuérdate y una cuenta en Do sí, ahí, okay. Una cuenta en Dojo. Y luego, okay. yo te pondría de proofreader, porque yo creo que tú tienes un nivel de inglés que puedes hacer de primeras rondas de proofreader. Entonces, uh, Dani, yo no sé si tú tienes experiencia traduciendo. Eh, nunca he hecho ese trabajo así eh, digitalmente, pero sí puedo traducir a, a cualquier persona. Pues mira, pasa, pásate sí. por, la, por la sección de traducciones, equipo de traducción, y elige alguno que te apetece traducir. Te recomiendo uno cortito para empezar, porque si no puede parecer okay. una pequeña. Y Mateo, mira tú en el, en el Proofreading Round 1, Jay se fue. No sé qué pasó con Jay, mientras yo tenía la pantalla cubierta, se ha ido. No, bueno, a lo mejor. O sea, aquí. el que dice Spanish Proofreading, ¿sí? Sí, first round, first round, exacto, y ahí okay. uh, va a salir lo que, que del vídeo que quieres, decides un vídeo que quieres y en, al fondo haces un post, me gustaría hacer el proofreading de esto, y me dices tu nombre de usuario en Dotsub y yo te añadiré para que tú puedas hacer el proofreading de aquel vídeo y bajaré el, el, la traducción, el archivo de la traducción para que luego lo podamos comprobar o comparar mejor dicho con la con tu proofreading. o sea, a ver aquí aparece Announcements pero digamos si yo quiero ah bueno, aquí por ejemplo dice Threads y acá hay uno que dice Jack Fresco, Free Will, etcétera. etc. Ajá. Eh, entonces o sea, es en estos que lo cliqueo o, o? clicas ahí y te da el hilo que es específico para aquel video. Okay. Okay, entonces, y aquí, aquí en el... aparece como un resumen. Exacto. Jack challenges y es... assumption. Ajá. Ajá. Y luego abajo ¿Y está? luego qué? Dices working location. Working location y ahí en... abres y te abre el WhatsApp. Working location. Justo debajo no, de Ah, ya, yeah. Working Location. <risa> Ajá, ahí abre el .sub. Ok. Ajá. Ok, y ahí, ya, ahí aparece el video. Exacto, ahí te haces tu cuenta y me dices, uh, pones en el, en el hilo abajo de todo, uh, ya está hecho, oh, perdón, uh, quiero trabajar en esto, yo te doy acceso, y en donde hilo o sea, aquí dice social share transcription. No sé dónde dónde ir. A ver, abajo de todo, el último el último post de todo. Que pone Nico, ¿cómo vamos con este vídeo? Te falta mucho. Porque un chico que se llama ah, no lo veo. Ah, o sea, que, para ver eso tengo que estar, que ingresar con usuario. Esto es en el foro, ¿eh? esto no es en WhatsApp, esto es en el foro. Ah, ya, ya. A ver, oh, entonces espérame. Ajá. Eh, ok, creo que estoy en el foro. Ah, ok. Ajá. Abajo de todo, abajo de todo, abajo de todo, el último post dice, Nico, vamos con, ¿cómo vamos con este vídeo? Te falta mucho, porque le di acceso a un chico hace un tiempo y no sé si se ha reunido o qué. Eh, bueno, entonces creo que me toca estar atrás de una página. Espérame, a ver. Want to participate expired. Segunda ronda. Te, te paso el enlace. Será. Luego con tiempo, te das una vuelta tú. Por la, ah. Mira, aquí tienes el enlace directo al, al hilo. Ok, voy. Um, con tiempo, vas mirando, vas investigando. No puedes romper nada, no te preocupes. Bueno, Clices aquí, clicas allá. Sí. Ajá, ya, ya, ya, sí, yo estaba leyendo muy abajo. Listo, sí estaba bien. Listo. Vale, pues muy bien. Abajo de todo, ¿ves que pone Nico cómo vamos con este vídeo? ¿Te falta mucho? ¿No ves? Sí. Pues ahí, ahí abajo, pone, cuando has hecho tú tu cuenta podrás hacer una respuesta rapidita es decir me gustaría retomar este vídeo o lo que sea y yo te daré acceso. Mm, ok, o sea, sí, digamos, Nico no, no lo ha hecho, entonces, digamos, en ese caso yo escribiría, puedo continuar o sí, puedo unirme sí. con Nico y ya tú responderías. Sí, sí, mira, voy a mirar una cosa. Voy a ver si ya tenemos algo. Porque tengo una forma de ver si. A ver. Voy a ver si ha he hecho algo. Uy. Ay, estoy mirando el vídeo equivocado. Espera un segundo. Y voy a ver quién era. Me tengo que cortar las uñas porque me hace errores en las teclas. <risa> Yo tengo el... guitarra y tengo la, las Mira. uñas de la mano derecha re largas también. Tengo ese problema. <risa> Mire, el vídeo dura 2 minutos y 44 segundos. Estoy viendo el correcto. Free will cause influence the background in Spanish, ¿ya? Yeah? Jack Fresco, Free will cause influence the background. Es el mismo vídeo, ¿no?, estamos hablando. Ajá. Sí, es este vídeo, sí. sí. Vale. Pues Nico llegó hasta el minuto... 1.58, y, y luego a partir de ahí no hay ninguna corrección. Si tú quieres leer lo que está hecho hasta el minuto 59 sí. y, y seguir a partir de ahí, así no le quitamos el trabajo a Nico, y ya que lo hizo, guardamos lo que hizo. Porque de todas formas, esto tiene que ir a una segunda fase de proofreading. Okay. ok. Vale. Entonces, ok, bueno, entonces sería hacer la cuenta en el foro, la cuenta en WhatsApp En WhatsApp exacto. Sí, sí. Elegir sí, el... Ya, y me meto y les escribo. Si no quieres este vídeo, si quieres otro vídeo, eliges otro vídeo. ¿eh? O sea que... Ahí sí tenés libre albedrío. <risa> Entre comillas, sí. Sue Rafa, es ahí, voy a traducir este, saludos. Okay. Ya ves los post de antes, ¿no? Ok. Terminados, saludos. Bueno. Luego, si queréis, la semana que viene os enseño dónde hacemos las imágenes. Porque también las imágenes que posteamos en Facebook, tenemos una herramienta, una app específica creada para estas imágenes, donde las traducimos. Es muy sencillo. Mm, Mira, tira, tira, a lo mejor te gustará a ti. Voy a tener que compartir mi... Porque para empezar, a lo mejor es más... Voy a compartir mi pantalla otra vez. Ok. Vale, este, ahora ¿qué estáis viendo? Negro. ¿Negro? Sí. ¿Y ahora? A ver, espérame porque mi conexión no es que sea muy buena, entonces de Ajá. pronto desde acá pues todavía estoy viendo negro. Oh. Dani, ¿qué ves tú? Sí, las imágenes. ¿Las ¿Qué ves? Aquí, las imágenes de COVID. Ajá, exacto, las imágenes. Aquí es donde hacemos las, las traducciones de, para las imágenes. Entonces, por ejemplo, digamos que este no está traducido. Uf que no tengo uno que no está traducido para empezar a enseñarte. Pero vamos, cuando quieres traducir, clicas y te hace... Aquí escribes tu, tu transcripción eh, traducción en la, en la parte de arriba y le das a, a Enter. Y así tres o cuatro personas dan su, su sugerencia, luego lo charman Porque, por ejemplo, uno me dijo, uh, ponía la virus o la COVID o algo así. Y me corrigió, ver. ¿eh? Yeah. Ah, sí. COVID-19 es la enfermedad en femenino. Y yo dije, virus es masculino. Decide parar su... Bueno, o sea que aquí pongo los, los, eh, los comentarios. Y cuando está decidido lo que es el mejor, pues entonces ya se, se da oficial y otra persona del equipo lo sube a la imagen y así tenemos eh, la imagen traducida. Este proceso solo tenemos... Mira, esto es uno que falta la traducción, pero dentro de nada tienen que subir las otras imágenes nuevas. Esta, esta traducción falta todavía. un poquito. Bueno, pues entonces, o sea, cualquier cosa yo te podría preguntar en el momento que lo vaya a hacer. Claro. Mira, os paso el enlace al Facebook que tenemos para... Para el, para el equipo de traducciones. A ver, a ver, ¿dónde está? Equipo lingüístico. Equipo lingüístico. Os paso el enlace. Y esto es el, el enlace para el Facebook del equipo lingüístico para castellano. Y ahí puedes preguntar o puedes preguntar en el mismo hilo del, del foro. Okay. Bueno, okay. Vale. Listos. Pues entonces yo me... los dejo. ¿Sí Muchas gracias. A vosotros. Voy a terminar la grabación para que. Porque fíjate, llevamos media horita con ello. Fíjate.